Amigos en Teratec, muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Santillán Les presento lo que son los audífonos Sony Walkman W Audífonos totalmente inalámbricos Y especiales para todo tipo de situaciones de deportes Como son correr, nadar y bicicleta estos audífonos son muy buenos, contienen la calidad de Sony, tienen la calidad de Sony para poder hacer cualquier tipo de deporte como ya les había mencionado, además que son muy cómodos, se adaptan fácilmente a las orejas de cualquier persona, además de que tienen la gran facilidad de que vienen con el sistema Sony Walkman para PC o Mac, donde tú puedes gestionar todas las canciones que le puedes meter so, a estos Sony Walkman les caben 6 GB de canciones lo cual es muy bueno cuando quieres dormir cuando quieres, eh, cuando son largas jornadas de entrenamiento o bien simplemente para absorberte del mundo espero les guste pronto les traeremos más fotografías de estos oh, magníficos Walkman